Sí, el ministro como la persona más calificada para dar las informaciones, menciona de un caso en San Francisco de Macorís, en el que es del municipio de Villarribas. Realmente no tenemos eh, hasta ahora en nuestro hospital ni ha habido ningún caso sospechoso ni ninguna persona que se haya escapado de este hospital como consecuencia de que pudiese estar afectado por el coronavirus.